Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, estamos aquí metidos básicamente en el, en el centro de este de este 1.9, esta actualización que salió básicamente hace un rato nada más, hace muy poquito, hace muy poquito. Y ya veo algo negativo que tengo que aclarar. Yo tenía el BK3001P tanque medio de tier 6, mi primera queja para Wargaming, porque... 3001 p ahora es tanque pesado y eh, tengo que sacar todo esto y mandarlo a la miércoles porque yo lo había entrenado para los tanques medianos, lo usaba para el Panther M10, lo usaba para el Panther 8,8 y ahora esa tripulación va a quedar muerta y, y no hay ningún tipo de compensación para eso. Porque no por el entrenamiento en sí, pero si yo hubiese gastado oro para esta tripulación... ¿Quién me lo devuelve? Magoya. Nadie. Entonces, como no me lo devuelve nadie, eh, en ese sentido no me parece que esté del todo bien eso. Pero bueno, no importa. Eh, tampoco es para, para rasgarse las vestiduras, podríamos decir. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Eh, es que hay tantas cosas, chicos, para ver es que no sé por dónde empezar. Me estoy... A ver, yo les voy a decir una cosa. Estoy... Sorprendiéndome tanto como ustedes encontraron al juego ¿Bien? O sea, soy como un chico en una juguetería Básicamente no, no sé nada, o sea, estoy Así, como Dios me trajo al mundo Árbol tecnológico optimizado En los niveles iniciales ahora hay menos vehículos Eliminamos la mayoría de las transiciones E intersecciones confusas De las ramas Ahora, el árbol tecnológico Technology es mucho más simple Ok Interacción simplificada el camino hacia el vehículo recomendado se indica visualmente Ahora es más fácil seguir de cerca tu progreso en el árbol tecnológico Los vehículos premium se moverán a una zona especial Ok, abajo mm. Todo en su lugar, todos los vehículos investigados y comprados siguen estando en el garaje Los demás vehículos se pueden encontrar en la sección de vehículos de coleccionista Ok, o sea, ya no tenemos el, el lío que teníamos antes acá Perfecto, a ver Grille, Hummel, GW Panther, GW Tiger Perfecto, las Artics están arriba Supuestamente, en todos lados, ¿no? Perfecto, ya no están más abajo y queda todo un quilombo Así que están todas arriba Ok, la rama Panzer Pará. Panzer 2, Panzer 3 Panzer 3J de nivel 4 Se va al Panzer 4H Que es el tanque medio Con los faldones laterales y que tiene el cañón gordo El cañón derp, ese chiquitito eh, pasa al BK3001H La rama, ambas ramas de pesados uh, Ok BK3001 BK, claro, Ah, claro El BK3001 pesado ahora O sea, es pesado eh, A ver los cambios que le hicieron a mi BK A mi querido BK3001P Que era tan lindo Lo tenía con dos marquillas eh, nah, sigue siendo lo mismo. ¿No lo tocaron? Porque no le subiste ahí? Aunque sea un 10 para hacerlo pesado. Si ya me, me, las, me las colaban todas igual. Los cromos me penetraban como querían. Eh, 145, 194. O sea, sigue siendo lo mismo, pero pesado ahora nada más. Movilidad 13,89 Le sacaron movilidad no, no me gusta este cambio para nada O sea Pasó a ser un tanque pesado Que antes era un medio Le sacaron movilidad y listo, ya está Eso es, Ahora es un pesado eh, No, no Para mí ya empezamos mal ¿eh? Empezamos mal eh, Porque no, si sí, sí, lo tenía como pesado Aunque sea meterle 10 de frontal más y ahí, bueno, digo, bueno, está bien, le pusiste 10 más, aunque sean ficticios. Bueno, eh, 3001 Tiger Porsche, eh, antes te llevaba al Tiger 1 y al Tiger Porsche, ahora ya no puedes ir. Vas directamente al Porsche y del Porsche al 4502A, que no sé qué hace acá porque esto no es un tanque pesado, te entran todas por todos lados, hasta un Tier 2 con, AP, con APCR te entra. Eh, BK100, esto sigue igual. Sigue igual. Eh, Struder E1000, RHM. El Panzer 4. Sí, lo va a Panzer 4. Y la Grille 15. Jat Tiger, Ferdinand, Jat Panther. Ok, mm, en eso no cambió mucho. A ver los El Canon Jat Panzer. Bueno, esto es lo que estábamos hablando el otro día. Con alguien por ahí. Que iban a poner estos tanques a la venta. El Canon Jat Panzer 105. El Hawk 30. El, este ya estaba el BK4503 y había uno más que me dijeron que no me acuerdo ahora pero el cañón de JetPanzer, lo jugué después lo vamos a estar probando seguramente con la cuenta Sheriff pero no me pareció la super gran cosa te troleé un poquito el cañón o oh, no sé si soy yo pero te troleé un poquito el cañón a ver, rama americana eh, el Wolverine, el Jackson T25AT, T28 arriba tenemos las artes como siempre o sea, va derecho. O sea, basta de esas cosas que salen de un lado para el otro. T-28, T30, Tito 4, eh, T32, M103, Tito 5, donde estaba acá abajo. A ver los americanos. Eh, sí, igual. Uh, sigue igual. Ok. Pershing, M46 y el M48 Pato, en T57. El Sheriam. A ver los, los rusillos, los rusillos, que acá deben estar algunos cambios. Bueno, las Artes están arriba, como dijimos, la 261, eh, 2684, 263, su 101, la I su 152, 704, 268, 277, T10, el IS, del IS3, al, bueno, al T10, 277, 257, está bien, igual. ISM. Del IS al ISM 705, 705A. Bueno, acá te das cuenta que la, las, las cosas nuevas, podemos decir, están como hechas más gruesas. Y las viejas están así como más finitas, ¿no? Como del KB-1, del T-28 al KB-1, se utiliza. el KB-2. El KB-2 ya no te lleva a la artillería, a la S-51. Ahí está, sí, que era la S-51. Eh, sino que te lleva a la Su-152 y tiene más lógica, la verdad que tiene más lógica si bien el kb 2 tiene un es, es un cañón naval como si fuera una artillería auto, autopropulsada prácticamente pero tiene más sentido que con ese cañón de 152 te lleve a la SU y a la ISU más que a la S-51 no tenía mucho sentido, antes la idea era llegar a la, Salvo que quieras seguir por las artillerías Pero si no, la idea era llegar al KB2 Y ahí te parabas y después te ibas por el 150 Y a seguir la rama de los pesados KB3 y todo eso Bueno, a ver eh... T150, KB3 KB4, ST1 Y S4 T34, 85 T43, T44 Te lleva al 430 y al T54 Que te lleva al 430 U Y al 140 el A43 a 44, 416, 432 y al K91. Uh -huh. Los vehículos premium siguen, siguen siendo los mismos. No cambia eso. Francia casi que... En, eh, no, esto que es Inglaterra. Cromwell, Comet... Ah, bueno, agregaron el Cavalier, pero después es lo mismo. Cromwell, Comet, Centurion, Centurion 71, Centurion Action X. Bueno, agregaron el Cavalier Este es nuevito Es una mezcla entre... Es un mini Cromwell, ¿no? Un Cromwellcito Un Cromwell bebé Es igual el Cromwell, es muy parecido Tanque mediano de Tier 5. 580 puntos de vidas. Bueno, también otra de las cuestiones es que le han subido la vida a los tanques más pequeños A ver, por ejemplo Déjenme ver una cosa que yo a veces utilizo el, el Leopard de Tier 5. A ver cuánta vida tiene ahora. 580 la miércoles. Me parece bien. La verdad es que a mí con eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece excelente. Porque la verdad es que antes morías. O sea, no te la podías jugar. Ni siquiera no jugar. O sea, estabas en el horno todo el tiempo. Porque cualquier cosa que pasara estabas jugadísimo. Ahora por lo menos tenés un poquito más de margen. Tenés un poquito más de margen y eso me gusta. A ver, eh, déjenme ver otra cosa. La vida del KB2. Está, eh, habíamos dicho en su momento que iba a quedar en unos 1000 puntos de vida, prox. A ver. 960, bueno, claro. Sí, sí, sí. 960 puntos de vida. Mm, no está nada mal, la verdad que no está nada mal. Bueno, a mí ya te digo, KB220, a ver cuánto. 900 puntos de vida. Eh, el Churchill 3 Premium que dicho sea de paso, les recuerdo que con mi código NANDO Kapowot, para aquellos que van a, que son nuevos en el juego que se va a armar una cuenta nueva, no sé qué lo ponen, todo en mayúscula y le da un Churchill 3, le da 1000 de oro reservas personales y un montón de cosas que nunca hago el chivo de eso y siempre me olvido el 85M 810 puntos de vida eh, el T34 Shielded 660. El Valentine 580. No, esto, a ver, la, el Dicker 620. Tampoco es que me cambie tanto la vida. El Stuck 470. El Tiger 71 debe traer lo mismo. Mira, 1060 puntos. Zarpao. Zarpao, Sharpao. Mi Pantera 8,8. Bueno, ¿qué más? A ver, eh, tienda. Vamos a la tienda a ver qué hay. Estamos haciendo así como un repaso general de ahí, viendo, reaccionando, creo que le voy a poner así, reaccionando. Acá están los vehículos de coleccionista, esto quería ver, a ver, vamos a meternos en, no sé, vamos a Estados Unidos. Claro, ahora los podés comprar directamente por créditos. Claro, empezás a comprar como loco, tengo 12 millones, empiezo pla, pla, pla a comprar como perro. El T71, esto, esto me gusta La verdad que estoy muy de acuerdo con esto eh... Me gusta, me gusta El BK3001D Este por ejemplo nunca lo pude tener Porque nunca fui por... El J-Panther 2, nunca tampoco lo pude tener Porque no había hecho esa rama, no sé qué Agarro, me lo compro y nos vemos en Disney El Panzer 34 también eh... Creo que no me van a alcanzar las plazas de garaje, chicos Creo que me voy a comprar medio watt. Rusia, el T62A. Ah, pará, pará. No, eh, a ver, déjame una cosa. Claro, de tiro hecho. Ok, ok, porque el resto creo que te con el garaje. Eh, T62A, mirá, te podés comprar el T62A por 6 millones. 100.000 créditos. Eh, el KB13, 1.300.000. La SU-14, o sea, no tenías una arti te la podés comprar. K85, 900 mil créditos. El T50... Tre... El SU-85... Es que me voy a comprar todo, chabón. El OI-Experimental, un tanque que quería probar en mi cuenta personal, no en la Sheriff. Una cosa, pero en la Sheriff, porque se te lanzan todos... Y otra cosa es eh, poder tenerlo acá. El 30B, mira el 30B yo les dije, no lo saquen con experiencia. Si no me hicieron caso, ajo y agua. A joderse y a aguantarse. Porque yo les dije, no lo compren. Varios me dijeron, che Nando, lo compro antes, no sé qué, por si lo sacan. No lo van a sacar, lo van a poner como coleccionista, les dije. espera un poquito, aguantá y después lo vas a poder comprar por créditos. Así que si alguno me hizo caso, abajo dejen en los comentarios diciendo, eh, hey, gracias Nando, gracias papucho. Eh, ¿Qué más? 30 de la MX-30, obviamente... Mm, tiene lógica El Sarle, la artillería, el U Bueno, estos ya son chiquitos A ver, ¿qué más, que más, que más, qué más, qué más tenemos De Italia, que ver, nada Ah, un, bueno, tier 2 uh, Inglaterra El y un carril, Malísimo <ríe> Qué cosa que no me guste, te que Malísimo, Malísimo, Malísimo El Archer, eh, tier 5, el Firefly el German Tree, el que no estaba mal el German, estaba bueno, me gustó en su momento Lo jugué un par de veces y recarga en nada, creo que en 1.9 más o menos estaba recargando Si lo tenías full, full, full equipment, estaba bueno El 113 chino Bueno, acá está, mira, esto es una de las cuestiones Yo de China no tengo nada, absolutamente nada entonces te pide, vamos a mirar, fíjate, vamos a la rama china. Vamos a la rama china y fíjate que no tengo nada hecho tier 2, o sea, es lo que me trajo el juego. No tengo nada hecho de tier 2. Por ende, entonces no me deja comprar ningún tier 10, ningún tier nada en realidad chino. Porque como solamente tengo hasta tier 2, ni siquiera el tier 2 me deja comprar. Entonces no puedo comprar nada. Tenés que tener desbloqueado hasta el tier 10 de esa... De esa nación, mejor dicho, ¿bien? Acá sí puedo comprarlo Porque tengo hasta el 10 de esto eh, ¿Y qué más? Bueno, creo que eso, chicos, no... Directivas Que hay de nuevo Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Ah, recuerden que acá tenemos también, bueno, paquetes Estos de las monedas De... 595 pesos Argentinos Y demás cosillas Bueno a ver, eh, ¿qué me parece esta actualización? Creo que está buena, que la verdad que me parece que está, que está bastante bastante buena. Hay que analizarla más en profundidad, después seguramente vamos a estar haciendo un directo y vamos a estar viendo bien, bien, bien, bien, bien bien todo esto. Eh, a ver, el T78, 670 puntos de vida. Bueno, y pero en líneas generales creo que está buena, creo que es un paso adelante y después habrá que ver eh, bueno, qué modificaciones se van haciendo a través del, del tiempo, pero creo que, que está bien, digamos, ¿no? Me parece que es un buen rebalanceo y, y esto demuestra que la empresa realmente está interesada en que el juego siga creciendo, por lo menos desde, desde este aspecto, digamos, ¿no? Desde otros aspectos, tal vez eh, es medio dudoso, por el tema este del chat, por ejemplo. De volver a tener el chat con enemigos, es como que plum, un tiro en el pie, se pega Wargaming para mí, lo dije en el video de ayer. Pero bueno, chicos, básicamente dimos así, reaccioné a todo lo que lo que estaba aquí para. para reaccionar. Creo que no me queda nada. nada, porque hemos visto los vehículos. Hemos visto más o menos así un repasito rápido de la de las. de las ramas. De los vehículos premium, a ver si hay algo nuevo. Que esto, si no me fijé por las dudas, bueno, esto no tiene nada. Este sigue teniendo lo de siempre. Mm, esto sigue. ¿El 50TP? No estaba antes en la rama. O oh, sí, corríjanme, chicos. No, no estaba, no estaba, no estaba. Estoy seguro que no estaba. Estoy casi seguro... Me juego... Me juego... Eh, no sé, lo que no tengo para... Estoy seguro que no estaba el 50TP. Acá estaba el otro, el de Tier 6. Eh... Ah, el que era un Panther. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. No me va a salir ahora. Era un Panther polaco. Por decirlo así, no me acuerdo. Pero era un Tier 6 el que estaba acá. El... Ay, no me sale el nombre. No importa. Bueno, ya está. El 50TP... Es una buena compra. ¿eh? Es una buena... Siempre lo quise, la verdad. Estaba muy bien para estar eh, en Tier 8. eje de torreta 210. 170 de chasis. 170 de chasis para un Tier 8, chicos. Mirá, mirá lo que te voy a mostrar. 170 de chasis, dijimos. Eh, mirá. 175. El tanque más... Duro del juego, podríamos decir Supuestamente uno de los más pesados Uno de los más super pesados 175 Está bien, me van a decir el mouse Pero el mouse no sirve o sea, No lo pongo acá porque no sirve, es una caca Perdón, para aquellos que dicen No, porque amo el mouse, el mouse es lo mejor del mundo Yo lo tengo en tres marcas, sí, está bien, perfecto A mí no me gusta, es algo personal 200, y dijimos que el otro Y este, se supone que este es el tanque super pesado y súper blindado por excelencia del juego lo más duro que hay en el juego sería este tanque supuestamente, si lo angulas eh, así, ponerle que así más la torreta así no te entraría nunca supuestamente bueno eh, tiene 200 de chasis y dijimos recién que el polaco de rama tiene 175 y es un tanque premium recuerden que Wargaming dijo siempre los tanques premium nunca van a ser mejores que los de línea. Yo solamente digo lo que dicen. Yo siempre voy con la verdad. La verdad de frente. Menos 10 de depresión. Recarga en 13. Se puede llegar a bajar bastante, bastante bien. A ver, porque este me interesa. Igual tengo 1950. Estoy re pobre. Eh, ah, Camuflaje para qué. esto también es el dope. Vamos a ponerle, supuestamente vamos a poner una barra de carga. Vamos a ponerle eh, un estabilizador y vamos a ponerle una ventilación. Eh, recarga en 11.72 Pega 440 Un DPM de 2200 claro, Lo que pasa es que la, la recarga es un poco elevada Pero bueno, es casi como la recarga del Defender Más o menos Y pega lo que pega el Defender eh, 440 1500 puntos de vida eh, 170 de chasis 210 de torreta 14 de potencia de motor Que no está mal para ser un pesado es muy rebotón, es muy, muy rebotón. Obviamente, en tier 10 y te llenan de hit y APCR, te van a entrar todas, obviamente. Pero ojo que puede llegar a rebotar un par de tiros. Después lo vamos a estar probando seguramente en la cuenta Yerif chicos. Pero, pero bueno, líneas generales, creo que esta vez Wargaming se merece un like con esta nueva actualización. Hicimos un repaso general, los quiero mucho. Cuídense, cuídense la salud. Quédense en casita si pueden y súmense a los directos que los hago. A diario chicos, a diario tienen Directo con la cuenta Sheriff, que así pueden ganarse Mucho orito Les mando un beso en la frente Cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau